El pasado miércoles 14 de agosto se llevó a cabo con gran éxito la luminaria 2019 conmemorando el aniversario 249 de la llegada del señor de Jalpan a Ixmiquilpan. Esta celebración recuerda la noche del 14 de agosto de 1770 que la bendita imagen llegó y se resguardó en la capilla dedicada a Nuestra Señora del Carmen, en el antiguo barrio de Tlacintla, hoy el Carmen, para posteriormente el 15 de agosto, hacer su entrada triunfal al templo parroquial donde permanece desde su llegada. 15 de agosto en Ixmiquilpan se celebraron 249 años de la presencia de la bendita imagen del señor de Jalpan, un día muy concurrido en el cual se observan diversas muestras de fe por parte de los fieles devotos quienes acuden desde las diferentes comunidades y municipios vecinos a dedicarle su ofrenda al santo patrono. Mucho tiempo se convocaron los mayordomos de las comunidades para sacudir la palabra antigua en la bellísima lengua ñañón. Hablaron... Como una antigua cofradía y con relevancia hablaron los ancianos. Dijeron que antiguamente se celebraba la ceremonia del fuego nuevo en el espacio en el es, de este templo cada 52 años. Con nostalgia dijeron que la ceremonia era su espacio sagrado del que fueron despojados. Reunidos decidieron rescatar dicha costumbre y así nace la ceremonia de la luminaria de Ahuaciko, de Nura Dango, de Nura Zimakatsibi, de Noma Hamo, de Nua, de me de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de de Nua, de Nua, de Nua, de Nua, de que no mayabu de Nua, de Nua, de la rayotzibi, bihoki hanura nija, tata, denthebe, neyonkeya, Kondun ei, nera mate vivadi, que dango, mi haqui, yetsojon novia, bimunzi, manaki yanyanyo, nebima, magahoka, manaki, no madango, gobi mazishi tahu mayabu, cabu, manaki nura dango de la en pocas palabras explicamos su significado, la pérdida de valores, el uso de la mentira entre otras, están conduciendo a la humanidad a un mundo obscuro, por ello los mayordomos decidieron subir a la montaña, aprovechar el corazón seco de los órganos para elaborar su achón y portar la luz que le falta a nuestra ciudad. La ceremonia de la luminaria es básicamente una costumbre milenaria de la cultura ñañú que en otros tiempos también practicaron toda la región latinoamericana. Quienes integran y realizan esta bella tradición lo hacen los mayordomos de las comunidades indígenas nombrados en reconocimiento a su prestigio y conducta ejemplar. Ser mayordomo es una dignidad. Ellos sufragan, pagan, Obsequian su devoción para esta ceremonia Los habitantes de la ciudad solo disfrutan Y solo algunas personas colaboran económicamente Los pobres tienen la riqueza espiritual de dar sin límites Para asombro de la sociedad Apagadas las luces de la ciudad Parten de la capilla del Carmen Cada noche del 14 de agosto Como simbolismo de la luz ante la oscuridad de nuestro tiempo Recorren las calles y las avenidas de la ciudad hasta llegar frente a las almenas del convento de San Miguel Arcángel. En cada almena está el comal con el nombre de su comunidad. Allí mismo está la olla de nuestro barro del Valle del Mezquital que contiene un as de ocote. Allí, a la señal acústica de la chirimilla, hacen la invocación a los cuatro puntos cardinales en el más profundo y electrizante silencio. Primero hacia el oriente, donde amanece el mundo, girando siempre hacia su izquierda. Luego hacia el norte, donde provienen los vientos fríos, que son los tiempos de cosecha. Continúa hacia el poniente, donde la obscuridad aparece y finaliza la vocación hacia el sur, donde surge la vida con los vientos cálidos. La chirimilla indica dar cuatro pasos y en actitud de profunda fuerza espiritual indica el haz de locote contenido en la olla de nuestro barro Ñañú. En ese instante de luz, generada por la fe de los mayordomos, se escucha el Padre Nuestro en la bellísima lengua Ñañú. Los mayordomos saben que cuando una lengua muere, la comunidad se empobrece. Por ello, la ceremonia de la luminaria está fortaleciendo el uso de la práctica de la lengua Ñañú. Terminando el Padre Nuestro, los mayordomos ingresan al excomento. hasta la capilla abierta donde se celebra la palabra ñañú, como originalmente fue realizada esta bellísima ceremonia ya se yo y con qué habíjoca y echadí para joca he no le de la mashita he de no me habo machi bueno guacharabas monda está padi habu cuadrachani no la habu naraní nyaki que ya Di moon tiene dijo Shama Koso nos hay, chamacozo dijo que ya tata heya De lo ya te di Juanito parece anaranjó muy no me no, di uni no hará no decir nada, no dejando la mate con así dar a calpa porque a di un yazi si se yo y un y no me maya de de jajar a se anda de hueti y enyoti de nura ni tzatkani poni de la sin hija de tata de amagojo la paz de razana costo go la ante da general makashoi da da poni gente no residi nica, solo han realizado nehe po yasita caro, un un coo nepe hara para dejar hara de resida dañalpa, jamas na rancho ti ti ti niujirasojo yatekaníni hayejo nini branche dega do mi haraba fervor ahí nubia junto a abrir a ti para que la de da hoquiera muénti da adi angama de gojo y ma puni, ma poni tendrás ir no te di mal hay que disfruta habla besas disfruta te ya te has de marchar si me un de Ganana, Uni Guohoyanteni, coyagua Ne Kondun Tira Tzedi, Denbo, Nu Kanfri Tzagira Makatsibi, Ka Hayatse, Kwattedi, Hayatse, De Gadohmi, Harabatharabot Aji. Hanu, Nante Teddi, Petsie, Dira Makanyoti, Ganfri Yabetri, Di, Yate Kondun Dira Makajoya, Pamasita Adaghe, Cada año, el obispo de Tula Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez y el presidente municipal, Pascual Charres, acuden a la catedral para colocar el distintivo tricolor al señor de Jalpan, también conocido como general de generales, debido a los milagros que se le atribuyen durante la Guerra Cristera, tiempo en el que el gobierno reprimió las manifestaciones religiosas. La colocación de la banda presidencial a la figura del señor de Jalpan para los lugareños representa la reiteración del nombramiento de general y protector de la población durante tiempos difíciles. What's it? Sekahi wab Di bukahi Alang ke ala Singgong Sampai Hei akwa ala Sidada Sampai Hei Masih deni Hei Bukanku ala sidara Nereh makan Nereh makan no, man. No, man. Para atrás, por favor. ¿sí? A la Azirada, oh Dios bendito sea tu nombre, sí, sí, sí. lleno de bondad y misericordia, creador del cielo y de la tierra, a ti le ofrecemos este rito de sensación, porque sabemos que todo es tuyo, a ti le pertenece todo lo creado y a ti te lo devolvemos como ofrenda de gratitud por lo que nos da cada día imploramos con fe profundo tu auxilio confiamos con tu infinita misericordia con el poder salvador de tu palabra que con esta nuestra ofrenda descubramos tu grandeza alabemos lo que has creado alcancemos la dicha del cielo y la gracia de tu salvación Concédenos, como pueblo ser siempre contigo y agradecido pero también ser bendecidos y apegados a su santa voluntad. Amén. El incensar los cuatro puntos del universo, los cuatro números, los cuatro puntos cardinales como símbolos de reconocimiento de autoridad, el poder de Dios y el amor que tiene para darnos la vida. Además significa pedir permiso a la Madre Tierra que nos alimenta con sus cuatro elementos agua, fuego, tierra y aire. También representa los cuatro rumbos del universo para formar una cruz, dos líneas que se cruzan que unen la vida de arriba y la de Dios y la de abajo, vida de los hombres. El sentido profundo de cualquier servicio que se presta a la misma comunidad hace de la disponibilidad de todos para que todos sirvan. El servicio tiene varios significados: potenciar la vida de nuestro pueblo indígena, cumplir los, las costumbres aprendidas respetar las enseñanzas de los abuelos los shitas, en una palabra, llamados a servir a Dios los cargos y servicios son voluntarios, esta es una breve explicación de la oración que se hace en cada uno de los puntos cardinales pongamos silencio por favor en este momento las mujeres del rito formarán Formaron una cruz trazada con pétalos y flores para señalar los cuatro puntos cardinales y seguirán las indicaciones enseguida. Vamos a prestar toda la atención posible a los signos que presentamos en calidad de participantes y no solo de espectadores. Vayamos girando al mismo tiempo que lo hacen estas personas. Hacia el oriente, en donde nace el sol, sabemos que ahí surge la vida de Dios, donde viene la luz para la humanidad, donde aparece la vida para nuestras comidas y bebidas, donde viene la vida de nuestro cultivo. Padre y Madre Maíz donde surgen nuestras vidas nuestras alegrías y la sabiduría de nuestros pueblos hacia el poniente Donde se oculta el sol, sabemos que ahí llega nuestro Padre Sol, donde se oculta y donde se descubre la muerte de Dios y nuestra, el, el sentido del descanso. Aquí aparece la oscuridad, aquí llega la luz y la vida de nuestro Dios. La humanidad experimenta la muerte con el descanso de la noche para no poder perder el sentido de la vida y así sea un verdadero descanso para el cultivo y la creación. Hacia el sur, en donde surge la vida, donde surge la vida de la humanidad, donde se pondrán en movimiento, donde los trabajadores se pondrán en medio de su misma y acomodarán su enoje para su misma vida. Donde todos se alegran, aquí la humanidad verá su verdadero cultivo, su verdadera bebida y la vida espiritual. en donde surge la muerte porque ahí surge la muerte de la humanidad donde todos irán a descansar con perfección este lugar le llamamos Santo Cielo donde sabemos que habita nuestro Padre Dios que es dueño de nuestra vida recibida de Dios para servirle y entender los acontecimientos del mundo y la historia de nuestro pueblo. La flama emanada de los, las velas simboliza la luz, la fe y la esperanza. Incienso. Y no, reconocemos la autoridad, el poder de Dios, el amor que tiene al darnos la vida a toda la humanidad. Y por varias razones. Para pedir permiso a Dios antes de empezar un trabajo. Antes de sembrar la tierra. antes de cosechar, antes de construir. La flor. Con la flor, los pueblos mesoamericanos han reflejado en sus creencias y su modo de vida a lo largo de la historia, su cosmovisión posmo, del mundo y su relación con él, tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Por su misma belleza natural, representa la dignidad, la verdad, Bien, bien. ¿Cuál cuelga simbolizamos que estamos atados a Dios. Nuestra vida está amarrada a Él porque es vida verdadera y fiesta, significa compromiso y trabajo por la comunidad. La cuelga se le coloca a quien reciba un cargo o encomienda en medio de la comunidad para la comunidad y debe ser cabal en el ejercicio de su responsabilidad. Charola Charola o palangana. Este recipiente por su forma circular o cuadrada nos recuerda al mundo en que vivimos por su forma geográfica y geológica es redonda o cuadrada porque tiene cuatro rincones cuatro rumbos del universo que representan los cuatro puntos cardinales a saber oriente, oriente, sur y norte Se cubre la charola o palangana con un paliacate. Este lienzo nos refiere a la vida de Dios que cubre nuestra vida y el mundo entero. Unido a estos signos, también se utilizan cohetes, flores y campanas que hace visible la fiesta el gozo y la alegría para compartir. Se emplea también el petate, que hace visible a la comunidad que se entreteje, sociocultural y religiosamente hablando, como se teje como petate, en esencia, sus faenas, sus trabajos, sus servicios, y todas las actividades que realizan y fortalecen ese tejido sociocultural. Basto. Porque este signo representa la autoridad que se confía o se pone en manos de alguien quien hará presente a Dios en medio del pueblo. la cuelga y el bastón y se cierra con un abrazo entre ellos al mismo tiempo que entonamos las gloriosas notas del himno nacional.